Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Oresta Lugones. Soy productor y manager de mi Museo Evolution En el día de hoy te voy a estar hablando de algunos pasos que debes dar cuando comienza tu carrera musical. Lo primero que debes hacer es trazarte un objetivo. Preguntarte qué quieres de la música y a dónde quieres llegar. Cuáles son tus objetivos fundamentales. Una vez determinado esto, puedes comenzar el trabajo. Comenzar a componer comenzar lo que es la producción, debes prestarle muy, muy, muy especial atención al tema de la composición, al tema de la producción, porque son aspectos muy fundamentales que te van, dar, te van a brindar la posibilidad de llegar con más facilidad a ese colectivo de seguidores, a esas personas que tú quieres llegar no cojas miedo porque siempre al principio te van a decir, te van a encontrar con criterios de que, que la música en ya no se puede vivir y ese tipo de, de invenciones que muchas veces eh, escuchamos. Eh, la industria de la música ha cambiado de manera significativa, ya no necesariamente necesitas una gran disquera para sacar tu música al mercado, lo puedes hacer de manera independiente o a través de, de, de pequeños sellos discográficos independientes. Existen también distribuidoras como Apple, eh, AMUSE, Spotify, Distrokid, CD Baby, que te permiten sacar y posicionar tu música en las tiendas digitales. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que siempre es bueno que registres tu música y debes registrar también tu nombre artístico, porque tú... Eh, te va a dar la garantía de que en un futuro no tengas problemas con el tema de los pagos de la regalía. Por ejemplo, eh, en todos los países existe el registro de propiedad intelectual y puedes registrar tu obra, también puedes hacerlo a través de, de copyright. En Estados Unidos te voy a dejar por, a, por la descripción del video algún link donde puedas entrar a acceder esa página. Otra cosa que es fundamental, también debes registrarte en BMI y Snap. Perdón si, si, si no lo pronuncio bien, de todas maneras lo voy a estar poniendo en el video, porque ellos son los que se van a estar encargando de recaudar todo el dinero, toda la realidad que vas a ir acumulando en las diferentes plataformas, ya sea en estaciones de radio, ya sea en las redes sociales ya sea en televisión, ya sea en donde quiera que se, se produzca tu música muchas personas no saben no tienen conocimiento de eso y muchas veces comenzamos a trabajar, comenzamos a crear y ya estamos pensando en disco estamos pensando en, en la parte económica y sí, es bueno pensar en la parte económica que es verdad que la música es un modelo de negocio como otro cualquiera donde tu producto final es tu máster música quiero aclarar algo que me han preguntado muchas veces porque existen tantas tantos problemas a veces con el tema de la distribución de, de los porcentajes bueno ya eso va en dependencia de con quién tengas hecho algún contrato fíjense bien es muy importante el contrato verbal en la música no existe porque después te puede traer consecuencias a la hora de la distribución a la hora de, de, de las ganancias entonces a todos los creadores que generalmente eh, bajan su FI de del internet eh, un consejo fíjense bien cuáles son los FI que están bajando porque este, este trabajo puede estar protegido por, por derechos de autor y después te puede eh, saltar el copyright esto te puede traer consecuencias, te puede bloquear tu contenido en youtube te pueden quitar el canal, incluso puedes tener que llegar a pagar algunas regalías por estar utilizando los, los instrumentales de otras personas. Es importante. Eh, todo lo, por lo general, todos los productores musicales, la gran mayoría, y quiero que presten atención a esto, eh, lo que venden son las licencias de los beats. Por ejemplo, están las licencias estándar, que tienen ciertas y determinadas eh, aprobaciones están las licencias premium y están las licencias de derecho estas son licencias que se adquieren a través de, de las páginas de venta de, de cada producto musical independientemente ahora cómo funciona la disquera la disquera y quiero que entiendan esto porque les va a servir en algún momento eh, las disqueras hacen un contrato en la, la casa discográfica o tienen sus propios estudios o hacen un contrato de trabajo a través de, de, de algún estudio, entonces qué sucede con esto, que ya a la hora de, de estar en máster, eh, los estudios estos ya pierden el derecho a las regalías como tal, porque se dejó asentado previamente en el contrato de trabajo, a todos los jóvenes creadores independientes les exhorto a que siempre que, que vayan a un estudio a grabar, soliciten este, un documento como que ustedes están comprándole este, este BIC con todos los derechos para que día de mañana que ustedes logren posicionar su tema eh, no exista ningún debate ninguna, ninguna reclamación por parte del estudio donde ustedes están grabando que les vayan a reclamar alguna realidad, ahora ya en el caso de que ustedes tengan eh, preestablecido con el estudio donde ustedes están grabando que al final ustedes van a ser beneficiarios de esta regalía, bueno, ya eso es algo de manera independiente. Recuerden siempre que la música está establecido, Tú que ha, ha estado involucrado en el proceso, ya sea de la composición, ya sea de la producción, ya sea la masterización, ya sea la imagen todos los que han participado en este proceso hasta que llega, más hasta que el producto final, todos de alguna manera tienen algún derecho. y Entonces por eso es que se realizan los modelos de, de contratos donde se especifica eh, realmente hasta dónde llega el derecho de la persona. Porque por ejemplo si tú estás pagando un estudio, digamos que en un precio X, se eh, supone que ya tú estás pagando por ese, por ese trabajo, se supone que la persona que te está trabajando eh, ya, no, ya no tiene derecho sobre la obra como tal, no tiene, no tiene derecho a la regalía, ahora sin embargo a veces encontramos casos que las personas pagan por la grabación y una vez terminada la grabación, una vez hecho el máster después que las personas posicionan su trabajo, posicionan su, su material Existen los problemas y existen los conflictos donde le hacen diferentes reclamaciones. Es muy importante saber que los productores no deben trabajar con, con, con material de tercero, porque esto al final eh, le puede traer situaciones con el copyright, tanto si estás trabajando de manera independiente como si estás trabajando con una casa discográfica, porque al final un sello discográfico independiente, cuando ustedes están trabajando con samples de tercero, y salte Copyright, el, la dirección del sello discográfico es la que asume todo el proceso de demanda en el caso y, y, y es pérdida lo que va a tener. Existen diferentes modelos de contrato eh, para las discográficas independientes como el modelo contrato, el modelo 360, que es uno de los modelos más amplios donde la disquera lleva todo lo que es la carrera del autor, todo lo que sea eh, producción, grabación, masterización, imagen, explotación de la imagen, explotación de la obra, en cualquier parte del mundo qué sucede con esto, que hay contratos que se realizan y las disqueras, eh, las disqueras se otorga el derecho de ofrecerle un adelanto. ¿Para qué es este adelanto? Este adelanto es para la producción de las diferentes horas que se llegan a acuerdo en el contrato por ejemplo tienen un contrato de un año y en este año eh, el, grupo, el grupo tal tiene establecido un contrato que durante ese año cada, cada tres meses va a, ser un, va a sacar un sencillo y este sencillo eh, tiene una fecha a tope para eh, estos sencillos tienen una fecha a tope para, para su explotación y para salir al mercado entonces este tipo de acuerdo se establece la disquera con el artista si el artista no cumple la, la disquera puede otorgarse el derecho de demandar de, de dado el caso que se haya establecido previamente en el contrato otra cosa si existe un incumplimiento por parte de la, del artista hacia la disquera la disquera se atribuye el derecho de no pasar el derecho de, del máster o la, la producción discográfica en general a terceros. O sea que si la, la disquera te otorga un préstamo, te toca un pago de 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares hasta que la disquera no, vaya cobrando, no haya cobrado netamente su eh, capital de inversión, el artista prácticamente no tiene derecho sobre las regalías, sobre todo el dinero que va defendiendo su grabación. Entonces hay que estar bien claro a la hora de firmar un contrato, hay que estar bien claro con las personas que vamos a firmar un contrato para que en aspectos futuros no existan malos entendidos y no existan malas interpretaciones. Por otra parte, si eres creador no debes perder la esperanza en que algún día puedes llegar a vivirte la música no puedes perder tu libertad de crear porque existen diferentes estereotipos existen diferentes criterios sobre, sobre las creaciones y la música como, me lo, como se ha demostrado es un tema de criterio para todo tipo de música existe en público solamente tienes que seguir las estrategias necesarias para poder contactar con ese público. debe ser creativo, debe ser una persona interactiva con ese público que vas a ir haciendo. Es eh, recomendado trabajar mucho las redes sociales, cada red social tiene su característica y a veces te podrás encontrar que los seguidores que tienes en Facebook, en una página de Facebook, no son los mismos seguidores que tienes en Instagram, ni son los mismos seguidores que tienes en YouTube, ni son los mismos seguidores que tienes en Spotify, y así sucesivamente, porque son redes que se van trabajando de manera diferente. Para esto te puedes apoyar con personas como el manager, el manager, eh, sellos discográficos independientes que realizan este tipo de trabajo para que te vayan guiando debes cuidar mucho la imagen porque debes cuidar mucho la imagen porque a través de tu imagen recuerda que tú eres un producto tu música es un producto y tú eres la imagen de ese producto es como cuando vas al mercado si ves un producto que te llama la atención las personas lo consumen las personas lo compran ahora el producto puede tener mucha calidad y sin embargo no tiene buena la imagen y las personas no van a consumir este producto entonces, de acuerdo a las posibilidades de cada cual, debemos trabajar fundamentalmente en lo que es la imagen, y lo que es la producción, en, en lo que es enriquecer el contenido y el producto que estamos eh, lanzando al mercado. Eso serían uno de, de los aspectos fundamentales eh, que se deben tener en cuenta. Eh, más adelante estaremos hablando sobre cómo subir este contenido a las diferentes redes sociales y verán que no es tan complicado, como muchas veces nos dicen, a veces vemos ciertos videos que nos hablan, nos hablan, pero al final no nos dicen nada concreto sobre lo que es el tema de la producción, sobre lo que es el tema de las visualizaciones entonces eh, espero que les haya sido útil este corto video que te estoy haciendo, de una manera didáctica me pueden dejar en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, que tengan, y, y estaremos tratando la manera de contestárselo con la mayor brevedad posible. Un saludo para todos y muchas bendiciones. Nos vemos.